Buenos días, Endurator. Hoy estamos entre Almansa y Caudete, ¿vale? Y voy a hacer cuatro bajadas, bueno, cuatro bajadas, unas cuantas bajadas, y quiero que me acompañéis para verlas, ¿vale? Ya que buscando vídeos por aquí, por esta zona, hay algunas bajadas grabadas, pero realmente no se ven bien ni se pueden disfrutar bien porque o, est o están con cámaras grabadas antiguamente o aparte la cámara tiembla mucho. Y tiene mucho, muchas vibraciones, entonces no se llega a disfrutar. Por eso he decidido venir aquí, vale entre Almansa y Caudete, y os quiero enseñar las, las bajadas que hay aquí. Unas bajadas muy chulas, no las conozco, ¿eh? o sea que voy virgen totalmente. Pero vamos a intentar descubrirlas y si os animáis podéis venir aquí. vale Me pongo las protecciones y vamos a ello. Primera bajada ¿Vale? Voy virgen totalmente, ¿eh? Pedroleo que hay aquí. Oh, vaya bajadita, eh. Oh, ¡Qué pedroleo! ¡Cay uh. como que no tiene agarre las ruedas, macho! ¡Oh! telita, eh. Creo que es para derecha. Vale, ahora es por aquí. Vale, veo que es recto ¿Eh? ¿Y aquí por dónde? qué Oh, estas, estas son las que mola, Las sendas Estos tramos Tramos con flau oh. Calada Esto no lo hagáis nunca Meteros en una reguera A ver, por aquí Estoy viendo yo que hay, ya no sé si es del agua o qué, pero hay como bifur bifurcaciones. Yo no sé si es del agua o qué, pero hay como bif bifurcaciones de en control A ver si aquí... ¡No! bien! Oh. Oh. Puto peroleo de los cojones. Ahí. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Creo que es para allá eh. Bueno Chicos Espero que os esté gustando esta bajada Tanto como a mí Me duele la mano, yo lo freno muy al toque y así no me gustan a mí pues, trabajadita Hay que frenar mucho la bici ¿Eh? oh. Vamos bien, sí Eléctrica en la maradilla. Sí, vamos bien. por aquí, que hay abajo, ¿no es Bueno, creo que se puede hacer por aquí también. Sí. Ay. paso de roca Bueno, puedo decir que es un bajadón, ¿eh? Ojito, ¿eh? Un bajadón que te lleva, se tiene totalmente en tensión. ¡Me cago en la puta! Que me he tenido que estirar para atrás todo lo que he podido ¡Me cago en! ¡Mirad que bonito! ¡Mirad qué bonito! Que ha cantilado más espectacular de allí arriba, venimos de allí, ¿vale? Tener cuidado con todas esas piedras que los, los cárter se los lleva que dan gusto bajada vale no la vamos a bajar hasta abajo del todo vamos a coger una intersección a la derecha para volver otra vez subir a esta pista y e ir al final para hacer otra, otra bajada allí vale bueno vamos allá ah. por aquí por aquí Está ahí un poco trabajada Pero bueno ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Está Me está gustando, vale, Nada, como muchos, como muchos botes en la horquilla. Estoy haciendo una fisi y no estoy saliendo. Y estoy ahora mismo cansado. Estoy ahora mismo cansado. Oh. Al no entrenar, los frenos los llevo muy separados. árbol. Vamos el track. Vale. Vale, veis aquí dos intersecciones, pues ahora tenemos que coger la de la derecha. ¿Vale? Habrá que cambiar un poco el modo porque esta va a ser subida para arriba todo el rato. Está esto cerrado de cojones. ¿no? ¡Ah! Se a he la mano. Cojones. caña por un gato dañado por un gato vale, ahora por aquí